Saludos, soy Rael Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es de cómo crear un REL sin que nos genere copyright o el derecho de autor. Cuando nosotros estamos grabando con el celular o con el teléfono, eh, por regla general ustedes saben que en uno no va a enfocar un solo objetivo. Movemos la cámara a veces hacia un lado, hacia el otro, pero al crear los REL, si no movemos la cámara, se supone que no es un rel o un choster también, pues se supone que no es y les va a generar copyright. En mi caso, cuando estoy creándolo, yo enfoco, por ejemplo, en esta parte, enfoco hasta cierto tiempo y luego muevo la cámara muy suave de tal forma que quien lo está viendo no, no percibe. Pero miren, aquí la moví en esta parte, pero eh, el. el el software sí sabe si sí detecta que no está estática y de ese modo no me genera problemas de copyright entonces yo lo al, al crear yo lo que hago es lo siguiente yo lo puedo crear en tanto en powerpoint puedo crear aquí en premiere pro o lo puedo crear en, en filmora lo único que yo hago es cortar la parte que yo quiero que quede esto lo hace también en powerpoint van recortando y aquí ya para para ajustarlo Lo único que me vengo aquí para ponerlo en modo pantalla teléfono Le doy aquí Luego ajustes de secuencia En PowerPoint le sale de una de las opciones para estrecharlo Acá en la esquina superior derecha Cuando dan doble clic en, en el elemento Y aquí yo le pongo el formato 384 Que es más o menos la, el, la anchura El ancho de la pantalla del teléfono Y le doy aceptar Y miren cómo queda me enfoca exactamente la parte que yo quiero. Y en caso de que yo esté reproduciendo y se corra, por ejemplo, en este caso, no enfoca a los objetivos Yo lo que hago es con la posición, primero la activo. La activo y la escala también, porque a veces necesitamos la escala. La escala para alejarlo a veces un poco, un poquitín ahí y vamos reproduciendo un... y luego lo exportamos de ese modo como no está enfocado en un mismo objetivo no nos va a generar problemas de copyright y así yo creo que he creado mi red y la verdad me ha generado eh, muy buenos beneficios por el momento ya llevo 14525 mil seguidores y los redes ayudan a impulsar tu página eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y ese es el truquito que les traía para hoy. Hasta la próxima y chao chao.